brazos, no balazos. No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la 2014. Voy a cuidar la inversión, cartera, porque la inversión como capital de mucho. Se ¡Fuchi! Bácala. Pueden haber diferencias, las hay. Anaya es un de Magogo pero eso no significa que eh, se vaya a caer en una confrontación o en un pleito no digas mamadas aunque quieran este confrontarnos no va a haber respuesta amor y paz puercos cochinos marranos cerdos hay que decirles que sí pero a la hora de la hora <risa> toma la puto! de puta madre no vamos a caer en ninguna provocación al carajo los putazos la neta es una mamada este güey